Hola amigos, pescadores, ¿cómo les va? Bueno, nos vamos a pescar a Madariaga De la mano de Urión Lagabi Agradezco este material a Leticia y José Vargas Ellos estaban como vía de pesca en el club de Madariaga Como sabemos todos, el club está cerrado Y por lo tanto, mudaron sus servicios a el pesquero Chosa Por el momento es el único que está abierto Pero ya a partir de este viernes 28 de abril Se vuelve a abrir el club de Madariaga así que les informamos esto pero nuestros amigos de Orión Lagabi van a seguir por el momento en Chiosa, ahí cuenta con embarcaciones con el servicio que siempre vienen a ellos, muy bueno y bueno, como vemos la pesca en abril y mayo lo que pinta de mayo también va a ser muy buena, abril muy buen pique, la verdad que repuntó muchísimo se está dando, como siempre nos tiene acostumbrado Madariaga, a un tamaño de pejerrey muy bueno. Siempre algún matungo de kilo sale y siempre tiene esas sorpresas. Así que le recomendamos que hagan un viajecito. Ahí le dejamos el teléfono de Urión Lagavi para que se hagan un, alguna reserva. Y disfruten de esta fabulosa pesca, todo de flote, bajada de 25 a 30 centímetros. Así que una pesca hermosa, un pejerrey que es muy combativo. Así que bueno, queda hecha la invitación. Bueno, arrancamos, Pesquero Chiosa Acá estamos, segundo round Segundo round, eh, el viejito si sacamos el grande, hoy vamos a sacar bueno, el grande Bueno, eh. trajiste la muñeca? Sí, Listo, acá con Julián Ayer seguimos con la cuota completa de acá de Gaby, gracias a Dios, una pesca espectacular Bueno, y Esteban, sí. eh Bueno, arrancamos chicos, ¿Qué hora es, alguien me diga la hora 8.57, para ser exacto 8.57, 24 de abril del 2023. Vamos bueno, de vamos. Así arranca la nota para Del Pescador TV. Salada grande de Madriaga. Bien, seguimos A ver viejito, levanta Levanta está ahí? ¡Esa! Seguimos ¡Ay cómo viene de la boquita. No le bajes la caña Mira, va bien aquí Ahí viejito, ¿qué trae ahí? Ahí nomás, ahí nomás A ver arriba... ¡Esa! Bien viejito cable. llegamos y qué viene ahí a ver clavado hermoso mirá Salada grande recién arrancamos casi hace? 5 minutos minutos bueno seguimos seguimos lindo Sí, que un bagre con nitro, a ver, vamos a ver. Ah, no, es un peje, mirá que lindo. Qué lindo. Que a, ver. a ver Esteban Qué viene ahí? ¡Bien Esteban! ¡Qué lindo peje, bebé! Ve. A ver, José, a ver, mostrame, mostrame. Siempre unión la Gaby presente. Ya, gracias, hermano. Che, ¿y quién nos copió? 23. Bueno, con Esteban Yanke... Corte. Bueno, Corte. Arranca <risa> otra vez. Siempre aquí Yanke y con bueno, unió, a, unió a la Gaby siempre presente acá. Bueno, siendo pues, buena pesca. ¿Qué le pareció? Espectacular, Espectacular, José. Espectacular. Mañana volvemos. Mañana vamos por el segundo round. Vamos por el segundo Exacto. round ¿Y, qué pasa? y sacamos de tres kilos eh, ¿Vos te ahí, eh, ahí afuera? ¿Vos, ahí afuera. ¿Vos, ¿Vos afuera. venís mañana? No, voy a ir a la noche, con mi comentario. Bueno, chicos, como siempre, mil gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias.